Buenas, Buenos días todo bien y sí, más o menos estamos cagados, eso ¿eh? es uno menos se gana igual esto, no importa si ¿sí pegamos mejor, no te este defender, pero de y los dos son malísimo, los otros. bueno son malísimos el otro, confía, confía. Sí. confía, confía. Anula mufa. Anulo mufa. Te quiero. Esa 5 de pincho ¿Vos? sí. ¿Te imaginas jugar a uno de pin boludo? No se puede, de che. Oh, ojalá boludo, ¿sabes como le gano el pica a este gordito? Tenés que jugar con los servers de Valve si ¿sí crees. <risa> Póngale este en Brasil y sabe cómo. <risa> ¿Cuál palacio. palacio Bueno voy a dar tipo de Sí, Si, Ahí ya entraron. No. tenés el para la merienda todavía, ¿eh? Claro. Ah, ya sí, pasa, qué ¡Ay ya no? entraron. No, y pasa porque qué el Ahí pará, pará, pará, sucio entraron. Ahí no entraron. <ríe> Ahí no gana. No, vos tenés que confiar lo que pasa ¿Qué haces sacando en M4? Confianza. y buen Eso no dijo Alberto Fernández y que como estamos. De igual Ah, hijo de la ruiz boludo Nah, de los picotea todo Bueno, bien Bueno, ahora sí puede sacar M4, eh Y la saca fama, hijo de, de puta no puedo creer. Sacas el cuento de no poder y no tú compras fama. Lo compras sin querer, boludo. Yo, yo no ¿Cómo te confundí? No sé, boludo. Ya me tienes poder. Quieren entrarme. Dale, yendo, no. El hambre. Bravo, vamos. vamos. ¡Ay, ayude! ¡Ay, chicas! Ayúdenme! <risa> Chico, no, no bueno, no. tampoco así no, boludo. Sí, porque... No. Chicos, ¿me matan? Lo que falta, quería que eso otaku y ya está, boludo Tío, te también Eh, chicos, sonichamigus Ah, carrito Carrito Che, me parece que eso no se llama carrito Es arriba la Es una... Una canguesa esa mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo también quiero meterme ¿Querés drop? Bueno, escuchame, vamos a la táctica 70-79 el, el... el... el... el... el... el... <tanto> listo, ya. a tu me mi pinocho ah, si sí, esa sí es el... fue mala no se muere no se muere no, no no no no no ¡Ay! no no no no no no no tanto no sí, sí, <tanto> manito, no no A no no Fama. Ah, viste, viste, viste. Esa <risa> no es medio. Pero... Ah no, uh. Ahí también no comple Bueno. Che, se llama papota, este tiene nombre de Dar, eh. Ay, Ay amigo. Menos 92, papota. Papota. Hace cuánta bueno, se me sacó toda la motivación. Uh, este, este me mal, la devolvió de vuelta, boludo. Ah, que juega el BR chupaco. Yo no le pegué. No, estoy hablando del BR, boludo. Ah, yo escuché berre. No, no, no. No, no me pegué. Amigo, ah, entonces, ¿por qué no la cambiaste por también cuatro? Tu madre. Yo juego, yo soy Maina P. Sí, Maina P, boludo. Mine. A ver, Ay! No tengo B Hay unos acá Dos, tres Vienen, vienen Cuatro, cinco No, me no he te pedazos Menos, 98 98 de patas Están van, están van, están van ¡Ay! ¡Bien! ¡Cállate, cállate, cállate! cállate acá. ¡Para! ¡Para hijo de... <risa> <risa> Tienes que matarlo con así, tenés que matarlo así ¡Dale, dale, dale, dale! dale así, matalo así! Dale, matalo la ciudad la. Electricidad estática. Ah, amigo. Pará, dale, gordo, si es que eso es malo no lo puede matar. Pero hijo de puto, ¿tenés Pero una se turbina? Se... No, boludo, es que tiene la corriente oh, estática no, entonces, sí, se por, se por eso una, una re estática, tiene sucio. Si, sí, boludo, la compu, la, no, eso no, okay. Ya, sosor. <ríe> Ahora no, va a fuego, Melillo, me confío en vos. Y si lo gano va por Youtube ¿A quién denunció? ¿A quién denunció la <risa> A vos ¿Cómo que a mí? Y si, sí, supongo que a vos Bueno, vamos a echando la última ronda ¿no? entonces Me chupan huevo que vaya primero Nos denunciamos la última, boludo Lo echamos, echamos la última Ahí está, boludo, ahí lo recomiendo. La... Para, gorro, ¿qué hace? Me <risa> lo recomendó Ah, ¿y este... Con el tiro. <risa> Ay, y claro. Con el tiro te recomiendo. Esto que. Vamos con el pronto. Cielo. Aquí no hay de. Que, eh. se quemó. ¡Boa vez! ¡Boa vez! Oh, es muy bono. ¡A naranja! ¡A la boca! ¡A naranja! ¡JULA! ¡JULA! ven júgala ¡Vaya, lo pezos! ¡Sí, que tengo tiempo conmigo, boludo! NT bro! NT esté! ¡Y si tira el vagabundo! ¡Amigos del violeta, son bolos! <risa> Iglesia, iglesia. Me no, no, te hizo tiempo. <risa> no, te fuiste meado. <risa> te este boludio. Uno, uno larga, bro. No, no. ah. Ah, el... ah, era vos. Qué reto. Bomba medio. Ahí abajo. Uh, lo maté sin... Agarra la, agarra behind you Ah oh, no, agarra la, atacó la Ah, tenía una, díganlo más Voy a vallar